podemos ser capaces de entenderla y usarla a diario y he puesto dos personajes que para mí son bastante importantes porque por ellos quise estudiar de forma de ingeniería informática que son Steve Jobs y Bill Gates y bueno nada no, creo que la tecnología no tiene distinción de raza ni de religión ni de ningún tipo y por eso están las personas de distinto la tecnología nos abre un mundo nuevo